El Jimny se va a tener que esforzar. El otro día se quedó en pana de batería así es que para que no lo vuelvan a hacer nunca más. La diferencia en el tamaño de las baterías. Esa es la batería del Jimmy, esa es una batería de la RAM y esa es otra batería de la RAM. Si prende, va a ser brutal. Oh. La idea es que lo acelere un poquito y yo voy a tratar de echar andar a andar la camioneta Que se demora esta en solo apagar el chanchito Cáchate. por favor parte vamos que te puedes oh dios ahora el todo por el todo no puedo creer que esa batería ya la haya he hecho funcionar ¿no? ahora me tengo que dar una vuelta larga gracias linda no sé qué es lo que me está consumiendo electricidad pero tengo que tengo que averiguarlo no no tiene fuerza para subir esta vaina y no hemos llegado ni a la mitad Uf. Uf. linda Este va a ser un arranque en seco a 1500 revoluciones. A ver qué pasa. Estamos en plano, o prácticamente en plano. Y acelera muy, muy lento. Necesito flash. Estoy detrás del motor, al lado de la rueda. Y acá está la transmisión. Y hay un perno ahí arriba. Oh, ese. Ese tengo que ajustarle, ajusta la tensión de la banda Tengo una llave de torque, sería el torque que necesito No tengo nada de espacio acá Lo tengo que ir a buscar con una T40 y una llave 19 Ya está hecho todo Vamos a ver si funciona Por lo que vi la cantidad de vueltas que le di a la regulación Estaba suelta la banda, así es que esperemos que funcione bien Acá tenemos otro plano de nueve mil quinientas y vemos qué pasa. Los cambios, por lo menos, no se confunden los cambios. Antes quedaba en primera, segunda, como dando botes. No quedó como pensé que iba a quedar. Pero tampoco sé cómo anda esta camioneta nueva. Así es que creo que esto es suficiente para mí. Que no se confunda con los cambios, estaba brutal. Ahora quiero probarla, pero tampoco quiero quedar como una huevona que anda pelando forro. ¿Por sí? Matanga. Vamos. ¡Conche No patinó nada, peló forro. Y no, la, no, no, no soy capaz de pisarla hasta el fondo porque siento que es demasiado peso y demasiada potencia y todo se hace bolsa está hecha para tirar y para andar derecho y con ruedas normales y con la potencia que viene de fábrica así me debería durar un montón así es que una cosa menos se está yendo el agua está floreciendo todo limpiecita al fin o sea, limpiecita y mi pobre camioneta, créanlo no se le han parado algunos gatos arriba ahí acumulé la basura porque ya no aguantaba más, y creo que estuve a punto de caerme a la... no, estábamos perfectos aquí sigue corriendo un poquito de agua pero ya no es nada, esto antes acá no me podía parar rellenamos esta sequía en plena lluvia el patio está seco, ahora me puedo parar en todos estos lados y... Nunca quedó muy terminado, la verdad. Acá sigue corriendo agua. Las piedras que ocupamos allá son las de estación de la estación. son las que teníamos en la estación de lavado. Si es que este proyectito vio días mejores, tapé el hoyo gigante que estaba aquí. El agua aparentemente sigue corriendo un poquito por acá y va para allá. Temuco este está hermoso, está... está floreciendo todo y está demasiado lindo. Y han sido tiempos de locura. Siempre cuando vas hablando por esta pared, digo, han sido tiempos de reflexión. No puedo hablar, Lo que no, Hay cosas que no han cambiado. Nacieron los pequeños, cállate. Son tres. Ahí están. Ah, va a una hermosa. ¡Uno! ¡Oh! Son las 7 de la tarde. Estoy más o menos cojo, pero siempre se puede ser extremo y productivo. ¿Qué pasando ahí arriba? Ahí está. Es gigante. ¡Oh, Tremendo pato, weón. ¿Cómo tan rápido? ¡Qué sí, weón! <risa> la tiene, pero no la pierde. Cachate serán estas las últimas lluvias maquinita en, en, con la posición de la válvula esa allá adentro en modo excavadora en vez de retroexcavadora que era lo que yo operaba y me demoré media hora en hacer esta pasadita. Cuando llegan los topes daña mucho la máquina? No, pero lo mejor es evitarlo para que no se golpee todo. haciendo círculos así una vez más para el otro lado y ahí va a quedar desmoralizado y lo voy a dejar ahí <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hay más que ya como que me entran como ya sé que este es la torre ya. este se me confunde todo el rato como que sé que es pero me hace bolsa en la cabeza que suma si no y en plazo en vez de hacer esto Ahí, para acá, con que me claro, como que lo practicáis mm, y lo, lo, lo... lo interiorizáis mientras sí, dormís. Es bacán. Es de loco, güey. Cool. Este es el estado actual de la bodega. Esos paneles se han abierto. Están todos guateados. Mala mía, nunca me preocupé de terminar esto. Hicimos una parrilla con la carretilla el otro día con los chiquillos y. esto, esto es esto un desastre. Esto creo que lo vamos a tapar. Esta zanja. Con esa zanja, con esa zanja, con esta zanja, porque... ¿de, ¿De qué vale tener aquí la entrada de la bodega si es que... <ríe> no te puedes... No te puedes... No te puedes mover para ningún lado, así si es que... Creo que lo más sensato sería mantener esta operativa, que va a haber que profundizarla. Esta la hicimos en un momento de desesperación, así es que... Le cambié los mandos de la máquina, tengo que practicar, y esto va a ser una buena pega para para practicar un poquito y, y vamos a despejar un poco esto quizá estoy con los mandos tipo excavadora, y estoy aprendiendo a manejarla man. me defiendo este es el día 3 o 4 de practicar le he metido como una hora diaria mmm, aproximadamente y esta es la primera excavación esta caminita <risa> esta maquinita ha trabajado un montón en barro así es que hay una parte de la máquina que se neglecta un montón, se neglecta se, se pasa por alto y es que cuando trabaja en barro el barro se mete por acá adentro a los motores de lo, los mandos finales este, el, el tren inferior de la máquina estuvo cubierto en barro mucho tiempo tengo que hacerle algo pero voy a partir hoy día con estas tapas, a ver qué, qué pasó allá adentro A ver qué hay acá abajo oh, está muy decente Oh, está en muy buen estado Esto es muy bueno Probablemente el Nico, que era el dueño anterior, ya la había revisado antes y por eso no se acumuló tanto barro Pareciera que solo el de esta temporada, si es que el sello también está bien, eh. este es bacán. Muchas veces se les mete barro mucho más fácil. Le aprovecho a mandar un saludo al Nico porque también me salvó con la compactadora. Gracias a él, tenemos compactadora. Después de que la robaron. Esta máquina, la recuperamos. Gracias, cabrón. Gracias a todo el mundo. Eso no es nada, estas cosas de repente están tapadas hasta acá. Explícame qué le pasó a tu auto. Un pajarito entró por un pequeño ayito. No era bien esto, tengo que limpiarlo. Un pajarito entró y mira, se peleó con el auto. Se peleó con el auto. Mira, estaba lleno de plumas, ahora salieron las plumas. Mientras tanto, las vaquitas en el patio están podando todo. Ojalá hubieran más. Jamás pensé que iba a decir algo así. el problema viene de acá Sí, he sido lo suficientemente negligente para dejar que esto pase por suerte las instalamos bien porque están tan está tapadas ayer llovió brutal y me tincó que algo no estaba funcionando bien <ríe> A ver que hay ahí abajo Cáchate <risa> Soy un pésimo dueño de casa, bro. cáchate esta va oh, loco <risa> Se va a inundar la casa Ahora sí que sí, cáchate como corre el agua? Oh, yeah. no sé, esta tengo que destaparla más seguido parece Es bueno, un río Hace tiempo que no grababa cosas de la casa y esto es bastante denigrante. Esto, esto también está bastante. Estamos viviendo en una jungla, bueno. Ahí está el patio, pero el patio también es una jungla. No me voy a poner. Oh, es agua estancada. No me voy a poner a grabar esto ahora. Pero... <risa> te estás apoderando de nuestra casa No me voy a poner a grabar a esta hora, pero después vamos a seguir Estoy esperando que llegue una herramienta Gacho de este man, sabe, Sabes que te estoy grabando con esta con esa antena Qué lindo Ya precioso, te vas de vuelta a la naturaleza Para ponerlos en contexto rápidamente les voy a mostrar qué es lo que estaba pasando ahí Y el hoyo donde estaba el palo es una piscina Aquí desde el aire Esta vez allá atrás Míralo Tierno Nuestro estacionamiento que casi se nos va por el drenaje Nuestra bodega, que era una hermosa isla en invierno La bodega sin esta zanja ya no la tendríamos con nosotros Tapé esta zanja que era brutal Porque realmente no, no estaba muy difícil caerse con los vehículos Adentro de esta y... Esta de acá atrás también es otra zanja que tapé Que también era un desastre, aquí partió todo, aquí me di cuenta que el agua brotada. Está saliendo un borbotón ahí Cáchate Míralo, oh, cómo sale tanta agua bajo la tierra Por acá corría el agua cuando se tapó una zanja ya y tuvimos que ir a destaparla con la máquina. Entonces Agüita, ese es tu nuevo rumbo El agua corría por todos lados y esta es brutal Aquí atrás teníamos una cascada Mira esto es una cascada Ahí está el salto que pretendíamos volar desde aquí hasta acá al otro lado y allá está la zanja gigante que hicimos para intentar solucionar el problema de, de raíz. Claramente no lo conseguimos. Y dejamos este tremendo surco acá. Cuneta, zanja, como la quieran llamar. El pasto ha crecido de manera brutal, así es que... Ya que creo que contextualizamos un poco todos los problemas que nos ha dado esta, esta pequeña casita, o toda todas las aventuras más que nada, uno siempre se imagina que las cosas van a ser de una manera, nunca son de esa manera y hay que, hay que ver los obstáculos como parte del camino así es que siguiendo con todo lo que <ríe> siguiendo con todo el trabajo que nos ha dado esta casita hoy día vamos a jardinear y estoy emocionado porque le voy a mostrar mi última adquisición que también va a ser una herramienta para construir circuitos y cosas por el estilo We'll yeah. Oh, está medio roto, le me estoy matando muy duro. Pecho, ya le falta un pedazo. Push down and twist. Eh. Esto era. Oh, oh que me está pasando aquí. Esta va era puro plástico. tenemos los cables. Me falta poner la bolilla. Esta. Y ahí. Y se gira. Push and twist. Lado? Espero que no reviente. No, ya, estaba cago. Díganme de manitos de hacha, pero ya este me lo eché. Voy a ver si es que hay otro y voy a traer otro accesorio porque están. Estaban, estaban empezando las murras. O sea, este lado. Ahí está. Listo. Esto no se va a romper. Esto era para pasto y el plástico parece que era bien malo. pero acá hay escombro y tengo que comprar el repuesto que rompí <ríe> ¿Qué pasa? Porque acá no lo veo. Uh, no, no se ve nada bien desde acá. No alcanzó a hacer nada. Me gustó cómo funcionaba, pero. Debo decir que me siento. Este nente está cochinísimo. Debo decir que me siento una persona muy precavida de haber limpiado las canaletas. Oh, se están rebalsando de nuevo esas cuestiones. Por abajo no sale nada de agua y por arriba se, les, se está cayendo todo. Por lo menos están firmes están super firmes. Pues. Díganme ustedes qué tan bien instaladas quedaron. Esto es, oficialmente, lo más bajo que he caído Ahí está la rueda Ahí está Temuco, La luna, está un poquito nublado Y me estoy bajando a iMovie porque actualicé el computador y quedó la patada 5.22, la bala vale está a punto de despertarse Justo cuando estaba agarrando vuelo Ush. Todo pasa por algo